Bienvenidos, mi nombre es Claudia Gómez Córdoba, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el lapso de esta primera semana abordaremos la temática salud y enfermedad. La salud es uno de los temas trascendentes de las sociedades modernas y probablemente uno de los más valorados actualmente por la población mundial. En el lenguaje cotidiano la enfermedad es entendida como una idea opuesta al concepto de salud, es aquello que origina una alteración o rompe la armonía de un individuo, ya sea a escala molecular, corporal, mental, emocional o espiritual. El tratar estos temas nos ayudarán a comprender de una mejor forma las posibles complicaciones en la salud dental de los pacientes que afrontan un trastorno crónico. Para el estudio de los temas previstos es necesario formularnos preguntas como esta. ¿Qué entendemos por enfermedad crónica? Son las enfermedades que duran más de seis meses. Hace referencia a enfermedades que se van desarrollando lentamente y que se mantienen por un largo tiempo. Un ejemplo de esto es por ejemplo la artrosis, que es una enfermedad que va afectando las articulaciones de forma progresiva y se mantiene durante muchos años. Otra de las inquietudes que normalmente nos refieren nuestros pacientes es, ¿una enfermedad crónica puede desencadenar una enfermedad aguda? Claro que sí, por ejemplo, una persona que padece de hipertensión arterial de carácter crónico y controlado, en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, puede presentar una agudización de su afección, originando una crisis hipertensiva, que en cuestión de horas o quizá días, se puede nuevamente resolver. En la presente semana se abordarán los siguientes temas. Salud y enfermedad. Salud, tipos, según su duración, su distribución y patogenia. Enfermedad, causas, consecuencias, factores que influyen, factores ambientales, factores conductuales, factores biológicos y factores asistenciales. Profundicemos un poco más acerca de estos temas. ¿Qué es una enfermedad aguda? Es aquella que se presenta de forma súbita, que se desarrolla rápidamente en poco tiempo y que se resuelve de la misma manera. Tenemos ejemplos de enfermedades agudas leves, es decir, que no son peligrosas, por ejemplo, el catarro, inflamación leve tras un golpe o un episodio de diarrea. ¿A qué edades se puede presentar una enfermedad crónica? Casi siempre se presentan en adultos mayores y a menudo se controlan pero no se curan. Hoy en día se puede presentar incluso a edades muy tempranas, como en niños que desarrollan problemas neurológicos como las convulsiones por múltiples factores. ¿Qué les parece estas interesantes temáticas abordadas? Ahora los invito a que profundicen un poco más estos conceptos a través de la revisión de los siguientes videos.